La policía apresó a un hombre acusado de matar a cuchilladas a Mariana y Santiago de 20 años durante una riña la madrugada de ayer en un bar del municipio de Tenares y que terminó en el parque Duarte de ese mismo municipio, donde resultó herido también un hombre. Christopher Porto Real es señalado por testigos como la persona que hirió a Santiago mientras sostenía una riña con otras dos mujeres, solo identificadas como Yelisa y Mary. También en este hecho resultó herido en la cabeza Luis Reinaldo Peña. Porto Real, de 19 años, que reside en Arroyo Seco de Tenares, fue arrestado la tarde del pasado jueves. Según la policía, el pleito ocurrió en un negocio de ventas de bebidas alcohólicas y de ahí continuó hasta el parque municipal donde ocurrió la tragedia. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.